Campeones de League of Legends en 10 segundos. Doctor Mundo, tiene un escudo anti -serce. Tiene un hacha, se electrocuta, se electrocuta y el daño que haga después se lo cura. Mejora su siguiente básico. Y si a lo que le pega se muere, le empuja. Se hace grande, se cura y corre mucho. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.